¿Cómo están? Bienvenidos una vez más aquí a mi canal de YouTube. Bueno, chicos, este video va a ser bastante, bastante simple, bastante cortito. Eh, ¿Qué quiero informarles? Quiero en realidad recordarles e informarles, claro que sí, también, por supuesto, como que no? Eh, el hecho de que tenemos el 10 Ten Rewards, no se olviden, empezó el 6 de noviembre, hoy ya que estamos. Eh, bueno, no tengo el celo encima, hoy es 7, bueno. A ver, eh, Hitomi en el video que nos dio a comienzo de mes digamos a, a comienzo de noviembre dio un código que en este momento no lo recuerdo pero que si se fijan en ese video eh, ella deja un código si pusiste ese código automáticamente después de que cumplas ciertos objetivos eh, vas a recibir 200, 200 creo que eran 200 tokens me parece 200 fichitas de estas que tenés que ir juntando bien eh, que son recompensas de tanquistas fichas recompensas de tanquistas o algo así bueno la cuestión es que comienza el 6 de noviembre termina el 30 de noviembre Eh. Y a ver, si pones el código ese cumplís las misiones Y vas jugando aunque sea una misión por día Más algún objetivo opcional eh, que, que cumplas Ya llegás tranquilamente ¿Qué tenés en el camino? Tenés kit de reparación chicos Kit de primeros auxilios chicos O sea, simplemente lo jugás automáticamente O sea, no, no, no tenés que hacer nada O sea, es una cuestión de jugar Ya eh, es bastante, bastante sencillo fíjate que restricciones Lo que te pide es que juegues en batallas aleatorias Grandes batallas, escaramuzas y avances Vehículos de nivel 2 y superior una vez por día Ya tenés el, la misión de eh, Que te da 100 tokens, 100 tokens Que no sé hablar Por día, ¿ok? O sea, es bastante sencillo Después Con eh, bueno, esto es lo de los militares verificados Después tenés Si luchás 7 batallas eh, Y te posicionás entre los 10 mejores De tu equipo según experiencia Te da 10 tokens más ¿Entendés? Pero en, en 10 días esto se transforman en 100 ¿Entendés? O sea, vas acumulando, acumulando. Y te vas a dar cuenta que vas a llegar de manera bastante, bastante. Eh, no, no, sencilla, ¿no? Porque tenés que ir acumulando. O sea, no es que le vas a hacer esto en dos días, ¿bien? Vas a tomártelo básicamente en unos cuantos días. Pero, ¿qué te va dando? Personalización. Vos puedes elegir entre personalización, calcomanías, banderas no sé qué. Yo eso nunca lo recomiendo. Siempre les recomiendo esto: progreso o consumibles. Depende. Si tenés 800.000. Eh, lo que son potenciadores, tipo 100% de la bonificación de experiencia obtenida en batalla, o 300% de bonificación a la experiencia de la tripulación durante 2 horas por 7 y por 7 del otro. Si tenés mucho de esto, te convienen los kits de reparación que te dan 10 chicos, 10 eh, kits de primeros auxilios y 10 matafuegos manuales. Eh, eso tenés que ir viéndolo vos de acuerdo a cómo te, te vaya en tu cuenta, ¿no? Después la categoría 2, que tenés que ir juntando 1400 tokens. Eh, te da o equipamientos, que configuración modificada clase 1, te da uno Y ópticas revestidas clase 1, te da uno también. Si no, puedes elegir entre eso. O comida, si no, tipo... mira todo lo que te da, ¿ves? Pudinte, coca, chocolate para cada nación. O si no, el estilo, que esto siempre, nunca lo recomiendo. Repito, siempre lo que son estéticas... Pero es una cuestión personal. Lo, lo estético a mí mucho en el juego no me llama la atención. Prefiero tener las ópticas, que es lo que me va a servir en el campo de batalla. En cambio, tener la pintura de la más linda del mundo no me... No me Digamos, no me otorga ningún tipo de beneficio o de ventaja en la partida, ¿bien? Eh, eso no significa, para los jugadores nuevos, aclaro entre paréntesis, siempre pinten los tanques. Porque te da un porcentaje mínimo, pero un poquito más de camuflaje te da. Así que siempre pinten, no salgan con el tanque gris, ahí alemán, típico, que tal aunque sea, el, el típico... Eh, eh, estilo estadounidense que, o alemán digo, perdón, en este caso, que creo que son 75.000 créditos, comprarlo y ya te dura como un montón de batallas categoría 3, te da eh, tenés que juntar 2100 tokens y tenés misiones de por 5, 15 misiones de por 5 de experiencia, eh, por combate en cada victoria, si no tenés progreso de 100% eh, digamos los, los potenciadores de 100% de bonificación a la experiencia obtenida en la batalla durante 2 horas, o sea si tenés que levelear una línea, te viene... Perfecto, excelente, cremita de la buena, brother. Después, si no, tenés 300% de bonificación en la experiencia libre durante dos horas. Experiencia libre es la que tenés arriba, la amarillita esa, que te sirve para ir desbloqueando módulos o, o cuestiones así. Y, eh, bueno, vas adelantando más rápido, ¿no? Consumibles premium, kit de reparación grandes, eh, matafuegos automáticos y kit eh, de primeros auxilios grandes, ¿ok? Puedes elegir entre cualquiera de las tres. Categoría 4. Ya tenemos, bueno, como siempre, como la de recién, la de los por 5, pero en vez de 15, como recién, son 25 ahora. Eh, a ver si sí, no, no quiero tapar. Ahí está, perfecto, estoy igual. Bien. Eh, después tenemos espacios premium de. What? Eh, o sea, te da. 3 días de cuenta premium. Y te da un espacio de garaje. Eh, la verdad que no está mal la oferta. Pero yo en este caso me parece más. Importante lo que es el equipamiento Bien, tenés un mecanismo de rotación mejorado Apuntamiento mejorado Y ventilación mejorada clase 1 eh, Acá tenés 600.000 Y 6.5 Tenés como más o menos 1.500.000 créditos Más o menos, en estas tres cosas O sea, si te compraste un tanquecito y eh, O desbloqueaste un tanque Y no tenés cómo equiparlo Bueno, acá tenés y por último ya lo que sería el techo. La recompensa final. Categoría 5. Para esto tenés que juntar 3200. Sé que parece un montón. Pero acordate que tenés la, lo de Hitomi que creo que te da 200. Más lo que vas haciendo por día. Eh, vas juntándolo. Y más algunas otras misiones adicionales que vas haciendo. Lo, vas, a, vas a conseguirlo. Eh, si no, podés elegir, digamos... Lo que sí me llama un poquito la atención, me parece raro, aclaro, que siempre dan tres tanques y una, si no, una semana de cuenta premium. Y podías correr acá para el costado. Bueno, en esta ocasión no se puede, ¿bien? ¿Ves que no? No hay manera. No te deja correrlo. Pero bueno, eh, es así. En este caso nos dan, en la última categoría, una semana de cuenta premium, que no viene nada mal. Si sacaste, por ejemplo, en la anterior, 3 y 7 son 10 días de cuenta premium. Si no, el Thunderbolt eh, 7, que es un vehículo premium, el M4A3E8 de Tier 6. Si les interesa que hagamos un, un repaso de lo que es el tanque, yo lo tengo en mi garaje, me pueden decirlo, lo sacamos, no hay problema. Y eh, también además del vehículo, del Thunderbolt 7, te da un... Espacio de garaje, recuerden que es un vehículo premium de Tier 6, aunque se llame Thunderbolt 7, es simplemente un nombre. Y después tenés el M4 Improve, que es eh, un vehículo medio eh, de Tier 5, ambos americanos. Son básicamente Germans, bien, los Germans, los típicos Germans americanos de Tier 6 y Tier 5 respectivamente, más un espacio de garaje. Así que bueno chicos, básicamente esto era un vehículo rápido para recordarles y que no se cuelguen de que tenés el Tan Rewards. Más que nada para los chicos nuevos o que tienen ganas de conseguir un tanque premium o que tal vez ingresaste a un clan y te piden que tengas por lo menos un tier 6 y no sabes cómo conseguirlo porque no tenés dinero en efectivo para pagarlo, para comprarlo. Bueno, el Tan Reward está todos los meses y está buenísimo porque te permite conseguir vehículos de tier 5 en este caso, tier 6 si es que ya tenés o te interesa alguno de estos dos y si no en el defecto, o, digamos en otro caso... Eh, si ya tenés demasiados tanques y si no, no te interesa eso, eh, te sacas una semanita de cuenta premium. Y nos vimos en Disney. Es así. Bueno chicos, muchas gracias. Espero que les sirva la info que les traje. Los quiero mucho y nos vemos en la próxima. Chau chau.